hace hacer la entrega virtual del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del año 2021 en la modalidad de bibliotecas escolares de educación primaria al centro Milladoiro de Malpica de Bergantinios de Galicia, por su proyecto Visión 3C, Comunicación, Ciencia y Creatividad, con el que han visibilizado, concienciado e implicado a la comunidad educativa para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a través de su biblioteca Leolab. Su biblioteca es un espacio de lectura, de información y de aprendizaje con recursos y rincones creativos en los que se aprende haciendo de manera significativa y constructiva. Enhorabuena en nombre de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares. Ánimo y a seguir trabajando. Hola a todas y a todos. Somos Sandra, directora, Marta, jefa de estudios y Fátima, eh, maestra responsable de la Biblioteca del Colegio de Educación Infantil y Primaria Milladoiro de Malpita de Bergantillos. El CEI Milladoiro es un centro rural comprometida con la sociedad a la que nos dirigimos. Queremos darle a nuestros alumnados las mismas oportunidades de aprendizaje. Por eso trabajamos mediante proyectos documentales integrados de centro, donde la biblioteca escolar es el eje dinamizador de todas las actividades, buscando que cada tutor y tutora integre estas propuestas en su programación de aula. Nuestro centro, desde su inauguración, cuenta con una biblioteca escolar, formando parte desde su inicio del Plan B. Por eso queremos agradecer a la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia toda eh, su orientación y financiación para poder así mejorar nuestra biblioteca, ampliando nuestros espacios creativos donde poder garantizar una educación pública, inclusiva y equitativa de calidad, cumpliendo así con el objetivo 4 de la Agenda 2030. Queremos agradecer la distinción del sello CCB 2021 otorgado a nuestro proyecto de colegio, de biblioteca y materializado en el proyecto documental integrado Visión 3C, Comunicación, Ciencia y Creatividad, que implementamos a lo largo de los cursos 2019-20 y 2020-2021. El proyecto surgió para sentar un nuevo concepto de biblioteca escolar, la Biblioteca Escolar Leolab milladoiro una biblioteca abierta y ubicua al servicio del currículum y de la comunidad educativa. Este nuevo concepto no podría haber sido posible sin el apoyo de la Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia a través del Plan LIA 2 y de una comunidad educativa comprometida con una educación pública y de calidad. La Biblioteca Escolar Milladoiro está presente en todos los espacios del colegio, desde los espacios creativos o laboratorios de aprendizaje hasta cada una de las aulas del centro. Por lo que podemos decir, siguiendo a Calvillo, que somos una escuela bibliotecaria. Con proyecto Visión 3 c en Radio Balea comunicamos las ondas. Con proyecto Visión 3D experimentamos cocinando con ciencia. Con proyecto Visión 3D... Biblioteca y la Creatividad en Acción. Con Proyecto Visión 3C, pensamos globalmente, actuamos localmente. Leo Viva Barcelona.